vamos ayer ya en la antigua El flaquito le dicen ahora Sí, el flaquito me dicen <risa> eh, Yo me veo flaco ¿no en me El la esquina, en el, esquina. No en el, el, el, en el del El flaquito gal. de la esquina. Bien, gracias a todo el equipo eh, En el día de hoy eh, Como es natural comentar eh, La situación que se dio Tanto en la primaria Pero antes Quisiera entrar en detalle Precisamente con lo que Mucha gente eh, Han Por favor, muchachos la, la música, por favor Si es posible Sobre la, ...del formato y mi, y mi rol dentro del programa. Yo vengo de trabajar de, siempre con unas ideas revolucionarias. Eh, siempre he tratado de, de plantear mis ideas en cualquier escenario en el que yo estoy. Ahora bien, nosotros estamos en un programa que es un panel. Y usted tiene que entender que si usted, por ejemplo, hace una llamada a este programa... ...haciendo una pregunta, no necesariamente tenemos que esperar a que usted termine su alocución para responderle esa pregunta ya eh, llamaba el profesor Pacheco, ahorita preguntando que por qué eh, que, que por qué excluyeron a la UAS de, de las auditorías, yo le explicaba que tanto el la como el Intec, como el ITLA son las tres universidades a nivel tecnológico de mayor avance en la República Dominicana eso no está en discusión, y eso lo podemos probar, Pacheco usted es maestro pero lo que quiero eh, significar con todo esto es que todos aquí tenemos el derecho a expresarse y por eso nosotros le abrimos incluso los teléfonos a ustedes para que ustedes se expresen. Ahora nosotros no estamos aquí ni venimos a estos medios de comunicación a insultar a la gente, pero tampoco le vamos a permitir a usted que usted tome un teléfono y que llame a este programa para insultar a ninguno de los miembros de este, de este programa, porque aquí cada quien ejerce un rol. Hay gente, por ejemplo, de espíritu pasivo, como es el caso de Amado, como es el caso de Carolina y como es el caso de Fulvio. Hay personas que tenemos el espíritu un poquito más exacerbado, como es el caso mío, el caso de Francia y el caso de, de Sócrates. Y usted tiene que respetar eso. Estamos como divididos, ¿verdad? Sí, 3 3. usted tiene que respetar eso. Así como nosotros le permitimos a usted que, balance, que llame sí. a este programa y se exprese, así también usted tiene que respetar, sin insultar. Yo, Usted puede estar en desacuerdo conmigo, claro que sí. Y yo le respeto eso, yo le valoro eso. Ahora, usted no puede llamar a este programa para insultar. Tenemos y para la, decir, eh, antes, antes de la llamada, okay. y para decir, Pero a ese a esa persona hay que sacarlo de ese programa. ¿Sabe por qué? Porque usted me está violando el derecho que yo tengo a expresarme. Y la señora que llama ahorita diga que si este canal es de Julio Vargas, claro que es de Julio Vargas, es del grupo Telenor. Pero usted llamó prácticamente amenazando con que eh, hablamos con Julio y te sacamos. Y eso es una falta de respeto. Tenemos que Dije entender no que la así. sociedad... No. Sí, prácticamente fue lo que dijo. No, por, no, eso, okay. por eso yo la invité... No lo dijo eh, con... con pero, pero por eso yo la invité por qué mencionar al dueño de la empresa en un asunto de un programa. No, ¿Qué no, tiene no. que ver el dueño de la empresa? Bueno, vamos o sea, a recibir la llamada. De vamos a escuchar. Adelante, buenos días. Buenas. Ya. Sí, sí buenas. a su orden, a su orden. Yo soy de aquí, de Moca. Uh -huh. Ah, qué bien. Saludo a Moca. Un ¿Cómo estuvo todo? ¿Cómo cómo todo ahí bien. en Moca? Un abrazo a Moca. Bien, bien, tranquilo. Le voy a dar emotivo, porque Leonel Fernández perdió. Leonel Fernández gana, ustedes saben quién vierte, de la capital para arriba. Pero aquí en Mexibao, Leonel está caliente. Cuando se comenzaron a contar los votos, ustedes saben que Leonel Fernández iba ahí arriba en un determinado tiempo. Pero cuando comenzaron a contar los votos de aquí de Cibao y los Campos, ahí Leonel iba a caer. Y eso se sabía de donde principio. Ahí es que está el pequeño detalle de por qué Leonel se paró en los votos. Y no siguió sumando. Muy bien. este es el problema que pasó. Bueno, muchas pues. gracias. Muchas gracias. Le agradecemos su análisis. Entonces, con, continuando con lo que decía, las personas tienen que aprender a que la sociedad ya no es la misma. Ya nosotros no vivimos una comunicación eh, de dinosaurio donde aquí se sentaba un periodista o un comunicador a decir lo que quería y la gente tenía que, to que tomar eso como bueno y válido. No. No, ya la comunicación cambió y por eso la empresa ha entendido y ha fortalecido los programas con diferentes criterios. Siempre se van a dar momentos, por ejemplo, de discusión, pero tienen que entender que eso es parte de la, de la dinámica del programa. Usted discute en su casa, no seamos hipócritas, usted en su casa discute y hay momentos en que no se llega a entender hasta con su pareja, con sus hijos. Es la, ese, eso es lo que se vive normalmente en la vida diaria eso es lo que nosotros estamos recreando nosotros somos una familia, aquí somos hermanos y en algún momento discutimos pero eso no llega nunca al plano del personal pero cuando usted llama a este programa a insultar a uno de los miembros, no a mí a uno de los miembros, usted está entrando en esa falta de violar un derecho que tengo yo de expresarme y además de insultar que no es necesario vamos a debatir en el plano de las ideas con relación a la primaria ...que se celebraron ayer para mí... Y lo, ...y lo sostengo, fue una fiesta de la democracia... ...porque... ...se habla primero de, de, de dinero... ...y yo quiero explicar esta parte... yo he trabajado política interna... ...la gente no... ...no recibe el dinero para votar... ...tenemos que entender eso... ...la gente lo que está harta del propio sistema... ...del mismo sistema... ...y la gente sabe que como hay dinero para dar... ...van y hacen una fila... ...en una gran cantidad de las veces... ...aguantando sol... ...que es lo que hace la gente... Mira yo que estoy aquí, están dando dinero, pues algo. Pero cuando llamada. usted está, sí, un segundito. Cuando usted está ahí votando, usted vota por el que usted quiera. Usted no le pone un arma de fuego, ni lo están amenazando. Mira, tiene que votar porque incluso ayer ni siquiera los partidos políticos estaban ahí cerca de, la, de, la, de, la, de las mesas, solamente estaba la Junta Central Electoral. Bien, vamos a recibir vamos a la llamada. Buenos, Buenos días. días. Buenos días. Buen día. Mira, habla Sí, saludos. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios, pero ustedes también. Mira lo que pasa con Chachán. Chachán es una persona, un joven, que quiere progresar, categóricamente, y tiene su inquietud. Pero vemos personas que queremos hacerle daño al que quiere subir. Yo sí. le advierto a Chachán que no se deje llevar de, de lo que le tiran piedra, porque la mayoría de personas, lo que queremos ver el otro ni el suelo sí. todo el tiempo, y no verlo progresando. Chachán es un chacho que ha progresado prácticamente muy pronto, lo yo. Y yo lo felicito. Así que, Chachán va bien con su inquietud que tiene. Un aplauso, <que> <risas> Muchas gracias. Muchas gracias. No, no, Fran, sí, no apl Muchas gracias, Manuel Muchas gracias, Manuel Geraldino. Pero, pero, pero, es pero no que estar. Le agradezco a Manuel Geraldino la llamada. Pero no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pueden estar en desacuerdo. Los que no pueden llamar a insultarme. Te puede debatir conmigo ideas, no insultos, porque eso no solo vamos a tolerar a la gente, porque eso no está dentro de la democracia. Sí, Entonces, con no relación el... a las a la, a la primarias, ya decíamos que cuando usted está ahí en el cubículo, no hay nadie señalándole a usted con el dedo amenazándole con mira, te vamos a cancelar, te vamos a hacer tú te vota por el que usted quiera. De manera que eso de los 300 pesos, los 500 pesos del picapollo es un juego que la gente le hace a los políticos, porque sabe que los políticos en su mayoría se vienen burlando del pueblo y esa es una forma del pueblo como que burlarse de los políticos en ese momento. Y votan por el que quieran. Fíjense, por ejemplo, como muchísima gente le cogen los 300 pesos a un candidato y votan por otro, porque en ese momento usted hace un si, si usted quiere y si tiene de su propia conciencia y usted decide y usted decide de manera que, que para mí es una fiesta de la, de la democracia el hecho de que usted pueda ir a votar y usted elegir el que usted quiera yo elegí los que yo entendía es un voto que yo tengo y que me lo reservo yo voté por los que yo quise por a mí gozar, nadie me obligó gozar. no no a mí nadie me obligó yo voté me por me los que es que ellos saben a quién le ofrecen Yerjan, no, eh, porque a mí no me lo van a ir a ofrecer no pero eh, ni a Francia ni no, a no pero que no se Fuma. trata de eso entonces, sí, entonces, sí. entonces sí, hay que tratar de que eso sea la, de que eso sea la que mayoría que me adentro, con relación a la miren con relación a la denuncia que hizo lo que hiciste lobby afuera hace unos días y entraban después de las dos desde la mañana ver hasta dónde llegaba. nosotros dijimos en este programa hace varias semanas que si el danilismo se lo proponía, iba a derrotar a Leonel. Iba a derrotar a Leonel. Y solamente hay que ver los números, señor. Estamos hablando de Gonzalo con 911 mil votos y Leonel con 885 mil votos. ¿Cuál es la diferencia? 26, 26, eh, 26, 26 mil votos. Quiere decir que para Leonel eso es una derrota. Uy, Aún hablando del algoritmo, pon tú que le sumaran 50 mil votos, pon tú que le sumaran 100 mil votos, es una derrota. Debió Porque de ser se supone, diferente. Pero mal, ajá, vamos, vamos, pero se vamos supone a recibir una llamada llegando, Que Lionel el el debió telón. ganar con una distancia holgada por, por haber sido un tres veces presidente frente a un candidato de dos meses. Buenos días. Buenos, uh -huh. días. buenos días. Hello. Buen día. sí, buenos días. días. Sí, buenos días. Sí, José García le habla. Saludos, José. Sí, yo solo quiero uh -huh. hacerle una sugerencia. Uh -huh está muy bien, yo siempre día por día lo observo, Muchas gracias. Mira, un ser muy bonito pero se requiere mejorar un poco esta comunicación efectiva, es decir, cuando uno habla, los, los demás escuchan y ya cuando esa persona termina, entonces usted hace planteamiento de sus ideas porque es que cuando habla al mismo tiempo, todo eso se vuelve como si fuera un plato de perro y me excusa en el término. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Acabé gracias al amigo que llama. Decía entonces que si usted se fija, ¿cuántos fueron los votos que pudo haber sumado el algoritmo ya en la, en la recta final? 26 mil. 26 mil votos, dicen ustedes. Entonces, como un tres veces presidente? Y, y vamos a analizarlo así. como un tres veces presidente de la República, el líder indiscutible del PLD durante muchísimos años, permite. Que un candidato de apenas dos meses de salir al ruedo político un se invento. le pegue se le pegue con ochocientos mil votos, es una derrota por todos los escenarios que tú puedas ver es una derrota para Leónel Fernández independientemente de que puedan decir que estaba el Estado que estaba Danilo, es la figura de Gonzalo Castillo frente a Leonel Fernández no, no, no, tú te no, no, equivocas no, totalmente no, totalmente totalmente equivocado si a él, tú a él lo sacas no si tú lo sacas a competir en las condiciones. En libertad. En libertad. Ajá. No le ganó. Sí, pero Mira, Llelo papá. Tenía, pero mira, tenía papá. También, trabajando no, pero, pero el tenía, equipo del no gobierno ahí, estaban, ahí, a, a, los ministros, estaban todos los No tenía Félix Bautista. No todos todo los, no todo los recursos. Pero es lo que le digo. Pero mira eso. O sea, pero, pero usted mira también. si son tan malos candidatos que, también... que Félix Bautista ganó a Lucía. Le ganó, le ganó y eso está bien, esa es la democracia. Pero tú, pero eso si tú no lo dices que fraude. Ahí si tú no dices que es fraude, porque Félix Bautista le ganó, por ejemplo, a Lucía en, en, en San Juan. Pero, oye, Ahí no es fraude. Es, que, es fraude cuando es, es Me amor, que mira, es que, mira, un momentito. Mire, Eso no es, es que derrota, derrota verlo, para, ayer, ejemplo, para La derrota para el presidente, pre, que tres, aún diciendo que no va, quiso ir con la me voy Me llevar de, de, los, de los televidentes. Vamos a esperar a que termine para estar ah, sí, yo hablar. Sí, para sí. Hay claro. que decirlo, señores, ¿cómo va a ser que un tres veces presidente de la República Dominicana permitiera? Que un candidato que salió ayer al ruedo político se le pegara con 800 mil votos, peor aún, que le gane. Porque ustedes dicen que, que acaba de sumar eh, 26 mil votos. Entonces quiere decir que hubo un empate. A mí me va a gustar o sea, ver a Gonzalo ¿cómo a salir solo a la calle, ¿Cómo pretende Lionel ganarle entusiasta? a Luis Abinader afuera cuando se deja de, de, de, de un candidato de apenas dos meses pegar una elección? Sí, pero tú estás siendo superficial en el análisis. Ajá, del, sí, ajá, todo superficial. superficial. Sí, mira por qué. Tú, la, la experiencia no se improvisa mm. tú, no puedes, tú no puedes comparar a un tres veces o a un tres veces presidente de la república que es un individuo a todas luces y que de todos conocido y sabido, sí. es un individuo con formación, es un intelectual. Sí. Tú no lo puedes comparar con Gonzalo, que es un individuo Preciso, que pero, no se puede espérate. Pero precisamente. Sí, pero preci que no él. ¿qué significa Gonzalo, eso? Precisamente Gonzalo, que él llegó porque lo ayudaron es que se y lo ayudaron mira, demasiado. Fue, pero, también, pero, porque no porque pero él de tú también tú tenía, tú tenía su gente de su lado. Oye, decir yo, decir algo, yo, oye yo no estaba solo. yo quiero decir no, algo, vamos a tomar tú la llamadita. Tú no puedes compararlo. Eso es lo que Buenos quiero. días. Adelante, buenos días. Ya, buenos días. Buenos días. Era el de uno y de Dígalo. Otro. Dígalo. Al amigo, al joven que estaba por ahí, que no uh -huh. sé el nombre. Yerjan, el... Yer Yer Yer Yerjan la antigua. Yer el de la perfecto. corbata azul, Yerjan. El flaquito que se me Que quede tranquilito, que mire la exposición esta tardecita del presidente Lionel Fernández. Sí, hay que verla. Para que él sepa cuando se haga la evaluación al software y que se haga. Un verdadero cotejo de las actas electorales. Sí, sí, muy bien. Donde estamos seguros que el presidente Leonel Fernández ganó con un 52%. Hermano, espere tranquilo. Muy bien, muy bien. Hermano, sí. no hable. No, no, yo tengo que hablar. hablar. Ese es mi derecho a hablar. No vaina. Lo que Francis le está diciendo es una realidad. Pero no es la verdad no, absoluta. lo malo es que Eso tienes acostumbrado quien llama gastando dos minutos ustedes ustedes lo debaten en el mismo no. aire y no esperan Ajá. que uno le explique usted tiene que calmarse hermano no no mira no lo es lo que el... va a pasar no en ese lazo de tiempo porque la junta todavía si usted no sabe eso este es pro ha proclamado candidato Así es. Así gracias. es. Gracias Bien, ya, a ti terminó. Lo que yo no he hablado aquí: si hay fraude no hay fraude. No, Ellos fraude. Han, hablado, han hablado de un entonces, fraude. Entonces o, oigan esto, muchachos. De un fraude que fue a partir del 88 punto y pico por ciento. Pero hasta ese momento, la, la, la ventaja que llevaba, por era ejemplo, Lionel. Lionel era de 11 mil votos. ¿Cómo va a ser que un tres veces presidente que quiere competir en una elección nacional. Ahí que yo, yo quiero no responderle. No, señores. No había no, no, no, no, no, no, no, forma. No, Vamos a ir a Carolina. Mira, tú sabes vamos cuál es escuchar? mi posición. Ni danilismo, ni leonelismo, ni gonzalismo, ni nada de eso. Pero tú haces una comparativa... Moronismo. Tú haces una comparativa de un líder porque a Gonzalo no se le puede llamar líder. No, claro que y no. Y hablas vale, de que sí. él se permite perder, él no se permitió perder, no. por, pero qué fueron todas las maquinarias en contra. ¿Qué tú pero, estaba la pregunta, permiso, pero que perdió fue pero, es, el le, pregunto Fra le pregunto a le pregunto a Yayan, ¿qué tú entiendes que Leonel Fernández debió hacer entonces para no No, permitir, lo que estamos diciendo es que hay una nueva mayoría, eso es lo que estamos diciendo, hay una nueva mayoría. No, no, no. los votos ese es el problema de ustedes, ¿qué que ustedes por ejemplo, no eh, eh, aquí nadie ah, tiene palabra de rey, a la gente que analice cómo va a ser que un tres veces el presidente el líder indiscutible del PLD ah, ¿Pero ¿y cómo, cómo le va a ganar? 800 mil, no pero es que eso es lo que tío. yo te planteando ¿Cuántos votos? le ganó? No, no, no. ¿Cómo ¿cómo ganó? ¿Cuánto ganó ¿Qué cosa? ganó pausa. Perdió, perdió Lionel de un chivito de un chivito, perdió perdió de un chivito todavía queda más contenido de de mañana. Buenos sí. días.